Hola a todos, un gran saludo, mucho gusto, esta es mi seña, mi nombre es Juan Sebastián, soy artesano y hago toda clase de pulseras, anillos, aretes y collares, aquí están. Ya pudieron ver todas las fotos de lo que yo hago. Mi emprendimiento tiene esta seña y su nombre es Artestian. Si quieren algo de estos productos, pónganse en contacto conmigo. Nos vemos. Chao.